En este segundo episodio, Fermín Cop preparó un informe sobre el Acuerdo de Escazú, un convenio regional de derechos humanos sobre acceso a la justicia, la información pública y la participación social. Conocer y hacer cumplir este acuerdo puede ser una herramienta para proteger a las y los ambientalistas en América Latina, una región en la que quienes defienden la biodiversidad son perseguidos, agredidos y asesinados. Escuchemos el informe. América Latina es una región atravesada por conflictos ambientales y sociales. Grandes proyectos de infraestructura y extractivos son desarrollados a costa de comunidades en toda la región. No existe una consulta previa sobre los proyectos, no se provee información suficiente sobre los mismos y de oponerse aparecen amenazas. Es allí donde entra el Acuerdo de Escazú, el primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe. El acuerdo entró en vigor el pasado abril luego de la ratificación de 12 países de la región, lo que permitirá su rápida puesta en marcha. Líderes ambientales, organizaciones de la sociedad civil y gobiernos celebraron la noticia. Natalia Gómez Peña, oficial de incidencia de la ONG CIVICUS, resalta lo que representa Escazú para América Latina. Escazú representa, eh, primero, un, una esperanza, una esperanza de que podamos tener mejores herramientas para, para tener una democracia ambiental más fuerte y prevenir así conflictos socioambientales que, que terminen costándole la vida a las defensoras y a los defensores ambientales, que es lo que estamos viviendo en este momento, con la región más peligrosa del mundo para ejercer eh, la defensa de los derechos humanos y entre ellas la defensa de los derechos ambientales. Entonces en ese sentido yo creo que Escazur representa eh, la esperanza de, digamos, de, que, de que el cambio puede ser posible creo que también representa un, un triunfo para, para las comunidades, para la sociedad civil y para la ciudadanía en general, porque Escazú es un, es un tratado que se logra después de, de un trabajo de, de muchos, muchos años de, de, de los ciudadanos, de los activistas, eh, impulsando, haciendo incidencia, llamando a los gobiernos a comprometerse. Entonces creo que en ese sentido también es un triunfo eh, para la sociedad civil. Escazú fue aprobado en 2018 por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, también conocida como CEPAL, luego de un proceso de seis años de negociación. Su entrada en vigor requirió la ratificación de por lo menos 11 países, una meta que se vio superada con la ratificación de Argentina y de México. El acuerdo dio lugar a complejas discusiones internas a nivel nacional e incluso los países que originalmente lo habían impulsado, como en el caso de Chile, Perú o Costa Rica, tampoco lo ratificaron. Desde rechazos de empresarios a campañas de desinformación, fueron varios los motivos que surgieron en cada país. Sobre ello se refiere a Andrés Napoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, también conocida como FARM. Yo creo que ha habido eh, distintos países distintos procesos. Creo que el caso de Chile es como una declaración política. Es decir, es un gobierno que, que primero utilizó Bolivia, el proceso de boliviano para decir que no, una vez que se solucionó el conflicto con Bolivia el juicio eh, planteó que no estaba en condiciones de asimilar derechos humanos y ambientes, es una declaración política, mucho no podemos hacer al respecto más que plantear que no estamos de acuerdo eh, en el caso de, de Perú la cosa ha sido un poco más profunda eh, porque, digamos, atrás de, de una serie de, de temas que tienen, no tienen que ver con la realidad o hacer decir que Escazú se ocupa los recursos naturales y que eso es un vehículo para que Naciones Unidas se apropie del Amazonas Escazú no trata de recursos naturales Escazú trata de derechos de las personas son cosas totalmente distintas pero bueno, en un contexto de vacío de poder eh, y fue viable y eso, eso ingresó dentro de las posibilidades digamos y, y, y yo creo que lo ha ralentizado el proceso en Perú, creo que en algún momento se va a cambiar esa idea. Y Costa Rica es otro, otra, otro proceso también que tiene más que ver, más que nada involucrado a la, a la Corte Suprema de, de, de Costa Rica. Para mí con una muy mala interpretación desde el punto de vista del acuerdo, porque plantean que el acuerdo involucra temas penales no tiene nada que ver. La inversión de la carga de la prueba es para temas ambientales, no tiene nada que ver con el proceso penal. De hecho, Escazul no trata temas penales. Y después hay todo un tema de revisión en cuanto a lo que es la cláusula de revisión por parte del Congreso, que será un tema de Costa Rica. Pero estimamos que todos esos temas se van a ir solucionando. En sus artículos, Escazú menciona como objetivos generales garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública y acceso a la justicia. Además, busca fortalecer las capacidades y cooperación, contribuyendo a la protección del derecho a vivir en un ambiente sano. Entre los problemas urgentes de América Latina están la impunidad en los crímenes contra los defensores ambientales, la falta de consulta a las comunidades sobre los posibles impactos de grandes proyectos de infraestructura y las dificultades para acceder a la información sobre ellos. Todo ello se espera que sea abordado por escaso Berlín Díquez, presidente de la organización regional Aidecep Ucayali, de Perú, da sus impresiones sobre el acuerdo. Hemos visto clarísimo que sin ese instrumento hay una inestabilidad social y ambiental en el país, sobre todo los que defendemos el territorio amazónico. Entonces, este, no, nada nos asegura... Eh, frente a esta situación que viene más adelante, en estos momentos estamos pasando momentos muy álgidos, muy críticos, frente a, la, a los asesinatos de líderes indígenas quienes luchamos por nuestro territorio. Entonces, si así no se ratifica, yo sé que va a venir muchos problemas más adelante, este, con la, eh, que va a afectar muchísimo a nuestras poblaciones, ¿no? América Latina ocupa el deshonroso primer lugar en todos los niveles de riesgo para defensores ambientales. De acuerdo al último informe anual de la ONG Global Witness, 212 defensores ambientales fueron asesinados en el mundo en 2019. Dos tercios de los casos ocurrieron en América Latina, con Colombia como líder en el ranking. Expertos coinciden que Escazú tiene el potencial de reducir los conflictos que llevan al asesinato de tantos activistas en la región. Al darle legitimidad a los defensores del ambiente, el acuerdo podría desempeñar un papel importante para poner fin a los conflictos ambientales en la región. Sobre ello se refiere Marcos Orellana, relator especial de las Naciones Unidas sobre tóxicos y derechos humanos. Sí, hay varios elementos que contribuyen a la estigmatización de los defensores ambientales, pero a grandes rasgos esta estigmatización está en el rótulo que se les da como antidesarrollo. Y ese rótulo es sumamente peligroso porque justifica el tipo de ataques y amenazas, las muertes, los asesinatos, de los defensores ambientales y lo que hace el Acuerdo de Escazú es entrar a reconocer la importancia que tiene el trabajo de los y las defensoras ambientales para la defensa de un medio ambiente sano en la región, para la democracia, para la defensa de los derechos humanos y establecer obligaciones específicas para que los estados aseguren el, el trabajo de los y las defensores ambientales. Si bien la ratificación de Escazú representa una herramienta importante para que los defensores del ambiente y los derechos humanos puedan responsabilizar a sus gobiernos, el éxito del acuerdo dependerá de la voluntad política de los países para llevarlo a la práctica. Para ello, organizaciones involucradas en el acuerdo llevarán un seguimiento cercano adelante para su implementación. Del mismo modo, expertos coinciden que la entrada en vigor de Escazú dejará los cuestionamientos de lado sobre el acuerdo que se han visto en países como Chile o Perú y dará lugar a mayores firmas y ratificaciones. Una implementación plena y efectiva de Escazú podría ser la señal de una nueva dinámica para la región en la defensa y la promoción del desarrollo sostenible. Y llegamos con este segundo informe de Raíz, pero si visitan escuchorraíz.com, van a poder descargar el texto completo del acuerdo de Escazú y leer más sobre este tema tan importante como poco difundido. También en escuchoraiz.com van a poder escuchar todos los episodios de este podcast y por último les recordamos que pueden seguir a Raíz en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y en YouTube